En la tierra de Mordor, donde, donde se extienden extiende la sombra. las sombras, fue aquí, en el monte del destino donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y las sombras sobre la puerta negra. En ningún hombre mortal puede interponerse. manera perfecta de matar gallinas. No quiero herirte. Hará falta algo más. Dirja él, el asesino de gallinas. Vamos. Vamos. Enseña lo que sabes. Calma, hijo. Aún no eres un ¡Sacaré las tripas, no ¡Me ¡Nihal! ¡A la serpiente! ¡A la serpiente! ¡A orcos Son fuertes que hemos visto son No son orcos, son ¡A son peores y la son ¡A busca de tu madre. Ven en busca de tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Ven. Estoy muerto. Has sido apartado de la muerte. Yo, <risas> Feliz aniversario, amor Talion Es precioso ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Hablaste con mi padre? Sí Y no ha cambiado nada Sigue igual de testarudo Vayamos igual Dirhael no vendrá de buen grado Debe haber una vida mejor que esta Ahora no pero pronto estoy cansada de esconderme aquí, Talion. ¡Shh! Nos ocultamos ahora o moriremos. Vamos, baja esa espada. ¡Negra lo no quiere, vivo, ¡Tómala! No. No. No. No. No. Gurarmo circos a Hazmus No. Ya estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. Gurarmo circos <ríe> Murar no ser gozadas, Gus-Hun. cantia a ¡Vuelve a mí, señor elfo! ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se, Se te apartó de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de Arda. Sí, es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó: la mano negra de Sauron. Sí, sí. Sí, sí. ¿O eso parece? Esto no me gusta nada. ¿No lo ves? El prisionero ha creado una distracción. no moriste hace diez años. Deduzco que no vienes a arrestarme por traición, capitán. Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Girgón. ¿A qué has venido, pues? Busco un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. ¿Eh? Más bien, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Lo sabes? Quizá No es momento de guardar secretos Llevo aquí desde hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí Solo es un orco Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su marca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Encontrémoslo. No debería ser arduo. ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar ¿Recuerdas? Imágenes aisladas y... Aunque preferiría que no Tu familia Quizá el dolor Sea lo que nos une ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? ¡Plan! ¡Deprisa! ¡Se escapa! Lo recordará mi tesoro Nos ocuparemos Debe ser nuestro, debemos recuperarlo. Calma, calma, mi tesoro. ¿Creías que me sorprenderías? No, no, no hagas daño. amo Sí, lo conocemos. El amo luminoso vino a nosotros en sueños. ¿Me ves? ¡La ¡Ah! criatura! nos tesoro nos lo nos mostró los tesoros del Amo Luminoso. No más, sacrificos. Sí, ¡Lo juramos! ¡Juramos, Sibi! ¡Al Amo Luminoso! ¡Lo guiaremos! ¡Hasta sus tesoros! ¡Calom! ¡Calom! No confío en él. ¡Lo necesitamos! ¿No quieres saber quién soy? Contarán. Acércate si quieres a la mano negra Esa chusma esclava vierte veneno en tus oídos Pero si cortas esas cuerdas, Radbach te lo contará todo ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¿Eh? ¡Adelante, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada Tal vez te conceda tu deseo Y acabe con tu miserable no, no, no, no, no, no, no, no, bromeaba Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco Con menos futuro que yo ante un grau Radbag te enseñará a entender a los orcos Haré que tu plan funcione hmm. Vamos a averiguar lo que sabes Tiene una debilidad de la que puedes aprovecharte: su temor a los. Vale. Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección, ¿no es así? Yo iría por ellos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares, y lo saben Puedes encontrarlos Oh, sí Ratback te mostrará el camino si tú me ayudas, yo te ayudo. No me hagas lamentar de este acuerdo. Maravilloso. Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Primero, tengo que ocuparme de cierto capitán y de algunos caracos. ¡Ven conmigo, montará! ¡Vosotros! ¿Eh? ¿Eh? Tengo que llevar un cuerpo a mi tienda. Quiero conseguir un trofeo. ¡Largo escoria! ¡Solo recibimos órdenes de coro! Ese es el cuerpo que tengo que llevar. Y ahora vamos, vamos! Cierra esa bocada! <risa> ¡Más respeto! ¡Sacos de fango! Os cortaré las orejas. Ahora, ratas, es vuestro capitán. Vamos a echar un vistazo. Sí. Y cuando acabéis con ese, tengo más cuerpos para vosotros. Y tan encrucijada. Un viejo amigo está a punto de perder la cabeza. ¿Por qué no ayudar al pibe? ¿Esto es un duelo? No, lo llamo perder un duelo, Blob. No. ¿Aquí mismo? ¿Está bien así? Me pondré aquí mismo. Esto parece duro, ¿eh? Habrá que apresurarse o sí, perderá la cabeza. Es tentador. ¡Montarad! Vaya, esto es lo que yo llamo trabajo en equipo. <risa> Vete, antes de que cambie de opinión. Y... Y nuestro trato. Nuestro trato se acabó. Oh, muy bien, simplemente pensaba que... Bueno... Espera, espera, montará. Mira esto. Cuando el caudillo se entere de mi victoria, se convertirá en mi guardaespaldas. ¿Y de qué me sirve? Um, ¿Un guardaespaldas traidor? Me encargaré de uno de los caudillos por ti y. tú te ocuparás del resto. Luego nos encontraremos en el campo de instrucción, ¿eh? Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo. <ríe> ¿Qué me dices? Pues asegúrate de no perder la cabeza esta vez. Sí, claro, ese es mi plan. <ríe> Van a otro cuerpo y tu cadáver se unirá a ellos. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí. Así lo demostraremos, ama iluminosa. Demostraremos que somos amigos. Llévanos. ¡Sí! Vamos. Por aquí. Suéltalo. ¿Por qué perseguimos esos sueños? ¡No aportan más que preguntas! ¡No son simples sueños! ¡Cada visión acrecienta un poco mi poder! Vámonos, ¡El montón! Podría irse, esto es muy peligroso. Lo esperaremos en la antigua torre. ¿Dónde está? es un mentiroso o un cobarde. ¿Puede, Puede que sea porque lo amenazaste. Encontremos tu precioso tesoro. 20 hombres para venderlo. Oh. Pues sí. Solo tú podrías conseguir algo así. Celebrimbor. Celebrimbor. El mejor herrero de la segunda edad. Conozco las historias, pero ya recuerdo mi nombre. Yo forjé la Tierra Media en los anillos de poder. Buena despedida Soy el responsable de todo Por eso me quiere Sauron No, no, el amo luminoso es bueno Él nos cuida Calla tu boca insolente Desagradable Montaraz. no sabe nada del amo luminoso Conozco su leyenda Como Sauron lo engañó para que creara los anillos te torturó a ti y a los tuyos. ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el amo? ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa. ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar. Sí, debe. Nosotros encontramos más tesoros. Sí, sí, sí. Nos llevará hasta él eh, Mira, no hay por qué reabrir las heridas Estos pájaros ya están bien alimentados ¡Puercos! ¡Monto! ¡Sea cautillo, ¡Estos pájaros devorarán vuestras entrañas. ¿Has visto eso? ¿Podrías bajarme? Estoy bien. No me he hecho ningún daño el que estás pensando montaraz, esto no ha sido culpa mía. Voy a de decirte al jefe que he matado a su guardaespaldas, se vuelve. Y tenía la misma cara que el gusano al que maté. Que matamos... ¡Gemelos! ¿Qué posible? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto. El caudillo sigue vivo. ¡Voy a matarlo! Oh, ¡Buen plan! Eh, estaré detrás de ti ¡Ah! funciona ¿Eh? <risa> por fin ratajes caudillo <risa> Montará, ya está Ahora cumple lo prometido oh, no te preocupes El caudillo redback se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes Bien Pero, Radback no puede hablar por los demás Yo no me preocuparía ¿Me prestas tú? Necesito una más afilada Estás en tu casa, Dalion A este le sacamos alguna información valiosa Antes de cortarle la cabeza Estos no saben nada Estamos perdiendo mucho tiempo ¿Perder el tiempo? Sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante. ¿Para qué quiero yo polvo fulminante? <ríe> Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. Ansías mucho a la mano negra. No temas. Hasta él te llevaré. Ven conmigo. No. Ven conmigo. No. Ven. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Erin! no. ¡Soy yo, ¡Ella! No, oh, mi amor. no. Creí que no ¡Ella! no ¡Ella! verte. Sabía que estabas viva. <risa> Habrá más batallas, Tadion, pero hallaremos la paz. Uf, la cabeza nos. visto de qué son capaces esos monstruos? Quedarse aquí es una locura Sí, pero las circunstancias han cambiado ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte ¿Por qué iba a ayudarnos? Hace semanas era nuestro enemigo Talion, ¿listo para seguir? Llevaré estas vendas a los demás Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. Bien, lo cogeré y terminaré esto. No, no lo harás sin mí. Pensé que solo quería salvar a tu esposa. Y yo también. Ven, vámonos antes de que cambie de idea. ¡Vamos todos! ¡A la puerta! has condenado mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad eso les has dicho esperanza les he dado lo que me han pedido necesitan la solidez ¡Aguanta, hermano? Quiere a la aparición. Llegó la mano negra. Uno de sus sicarios lo enviaron aquí para cazarnos. Reuniré a mis hombres. Los siervos de Sauron son muy fuertes para vosotros. Sacad hoy a vuestra gente de Morzorro. Al amanecer estaréis todos muertos. Ahí, hay un túnel oculto hasta la Puerta Negra. Erin, es la hora. Adiós, amigo. ¿Y los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrilegio? Todos murieron en la batalla, mi señor. Todos salvo yo, el caudillo Radbach. Por fortuna, sigues vivo. Ahora... Ahora. ¡Quiero la cabeza de esa aparición! Consíguela tú mismo. El montaraz de la Puerta Negra. ¿Dónde estaba tu coraje... ...cuando desangramos a tu mujer... ...y destripamos a tu hijo? ¡Matadlo! Si te apresuraste mucho, habríamos descubierto muchas cosas. Acabó con toda mi familia delante de mis ojos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los vivos? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lizariel, del mar de Nurnen. Mi madre dijo que estarías aquí. Y aquí estás. Ah, Lizariel, del mar de Nurnen. Debiste quedarte donde estabas. Aquí no hay nada más que muerte. La dama Marwen, reina de las costas, desea verte. Hmm. Hubo visiones de tu infortunio. <risa> ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor. Desea hacerle una oferta ¿Y cuál es su oferta? Es cuando sé Debo conseguir provisiones El regreso a Nurnen es largo y prisionero Mi campamento está cerca Sería un honor escoltarte El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros Y tienden a moverse en manada Vámonos, ya A la reina le complacerá, verme. Aquí estamos. Dama Marwen, reina de las costas. Madre. El montaraz caído de la Puerta Negra. Acércate. Tu hija asegura que tienes algo para mí. No para ti, Alión. Es muy tarde. Muy pronto, el Señor Oscuro y su hueste marcharán por todo Mordor, pero... ...es posible despertar un gran poder para impedirlo. Por eso estoy aquí. Entra en la cicatriz de Morgoth. La artesanía élfica a los ghouls. Encuentra al enano. Sé fuerte. ¿Qué aflige a tu madre? Nadie lo sabe. Empeoró tras sus viajes. ¿No hay remedio? Lo había. Pero el campamento fue arrasado. Obra del mismísimo señor oscuro. Y manchados aún con la sangre de mi familia. Nos han traicionado. Su poder brilla como una almenada y traerá la ruina a toda la Tierra Media. Sería una pena terminar tu carrera militar en las tripas de un ghoul Soy Torbin, cazador de fieras Y apuesto diez pintas a que has robado el tesoro que busco Agradezco mucho tu ayuda Pero eso no te concede su propiedad <ríe> Quédatelo, acabo de encontrar algo más valioso ¿De qué se trata? Un nuevo compañero no me interesa lo que puedas cazar, maese enano. Ni aunque te lleve al tintel de ese martillo. Todos los seres tienen un precio. Lo único que pasa es que el tuyo es muy antiguo. Bueno, si te trae la emoción de la cacería. No estoy lejos. Un con el enano Una. Gracias Di con el martillo de Mithril ¿Pueden revelar tus llamas por qué se me niega la muerte? Oh. Eres víctima de un sacrificio de sangre ...se puede romper la maldición. Destruye a la mano negra... ...y a sus secuaces... ...y reclama a Mordor. Los contorianos no acudirán en mi ayuda. No los necesitas. Vendrás seguidores... Voluntarios o no. Un ejército marco. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. <ríe> Buscamos a ellos, sino lo que llevan consigo. los salvaré igualmente. Y no te cieguen tus emociones. Enví a la señora de la orilla. La reina dijo que esperásemos hasta el final. Y luego los orcos. Te lo dije. Sus visiones siempre se cumplen. Sí, pero yo te dije que no. ¿Tenéis algo para mí? La reina nos envió por esto. ¿Aún no has terminado? ¿Cómo sabías dónde encontrar esto? Él me lo enseñó. No me has dicho lo que quieres a cambio. Solo que descubras de qué eres realmente capaz. Busca un líder orco. Conviértelo en caudillo. Todos sus soldados serán tuyos. ¿Qué voy a hacer con este? Ejército Tráelo ante mí Y yo te lo mostraré Le pató, ¿eh? Joder. Sí. Sí, ahora que por fin puedo verte. Hija mía. Tu madre ha estado sometida al hechizo de un poderoso mago. Alien. Lo siento. Saruman te trajo en contra de mi voluntad. Fui a pedirle ayuda. Acabé prisionera dentro de mi propio cuerpo ¿Qué te mostraron esas visiones? Vi a los siervos de Sauron La torre Y la mano negra Son portadores de gran sufrimiento Si deseas encontrarlos Están Al otro lado del mar de Nurnen ¿De qué fuerzas disponen? Las suficientes para vencernos. Necesitaremos un ejército. Aún sigues enferma. Descansa, madre. Prepararé nuestra partida de Mordor. No me importa el peligro. Es por el bien de la reina. Mi señora no me parece. Atacar el campamento es mala idea. Tranquilizaos. No tengo elección. Necesito el elixir. Incluso él sabe que es un error. Sea quien te recuerda, Tanio. Pero es de este mundo tú no. ¡Basta! Atacaremos, y punto. Yo me encargaré de los orcos. Podríamos ir detrás, ocultos Conseguimos la medicina Y nos vamos ¿Lo encontraste? Sí Llevádselo a la reina, cuanto antes Dudo que ninguna medicina de los hombres cure a su reina Esperemos que ayude a tu madre Hallamos un mensaje los orcos irán a la aldea de los pescadores. Les emboscaremos. Estoy en deuda contigo. Me alegra haber ayudado. Es una suerte tenerte. Esta no es tu gente, Acuérdate de tu mujer y tu hijo. No te molesto más. Sí. Cada momento cuenta. sido limpio y nada se desaprovechará ¿Hombre Montaraz? tal ¿Qué eras, teniente? No, en realidad era capitán ¡Oh, mil disculpas! ¡Tenemos a un capitán aquí mismo! Ah. Cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Bien el capitán Afilad bien las espadas Y aseguraos de lustrar esas botas <ríe> Y dime, capitán ¿Has cazado algún graug? Un graug tiene lo que quiero Sí Pero no uno cualquiera El mayor que he visto en mi vida ¡Prepárate! No hay problema. Me han entrenado muy bien. Mi perra, plateada... ...estaba entrenada. Hasta que se la merendó un guargo. La caza no tiene reglas, capitán. Aquí no nos formaremos para que alguien juegue con nosotros. ¡Esto es instinto! Y agallas... ...que, como puedes ver, sé bastante de las dos. <risa> ¿Quieres aprender a cazar? Sígueme. ¿Qué tiene que ver montar Karagors con matar Graus? ¿Cuántas preguntas, capitán? Pensé que lo tuyo era obedecer órdenes. No pongas a prueba mi paciencia, Torvin. Presta atención. ...y respeta a la bestia. Necesitarás tamaño y fuerza... ...poderoso Grau. Recuerda... ...que en la caza... ...el respeto se gana. ¿Quién sabe? Puede que hasta te llame señor, ¿eh? Espero que no te intimiden mis cicatrices... No, en absoluto. Yo también tengo algunas. <risa> Seguro que sí. ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra? ¿Pastillas? <risa> ¿O te dañaste la garganta gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Ándate con ojo. Mis cicatrices son muy profundas. ¿Eh? El poderoso Kraug me hizo esto. Y también se llevó a mi compañero de cacería y ahora qué otra lección para ti mi capitán tal vez salgas ileso de todo esto <ríe> Bueno Debo decir Que Montar un grau Es algo inusual No hay nada como Un poco de improvisación Muy bien capitán Siéntate Posees instinto Valor Y respeto Cinta la instrucción Tienes agallas Vamos a abrir unas cuantas ¡Torbin! Arriba, capitán. ¡Nos vamos de casa! Vaya. Los cargos están muy callados. No creo que el grado que está en casa. Pues entramos y esperamos. Emboscar. O oh, qué militar. Me gusta. Nada como el día que la forjó padre. ¡Ah! Do ¡Eso es lo que yo llamo cazar! Claro, claro. A la próxima me encargaré yo. Ah, oh, no, no. Es la última vez. Tengo otras presas. Bueno, vas a necesitar ayuda, así que... No, ¿qué te no, parece? no, Durbin, Tengo que hacerlo solo. Si sobrevives, ven a las montañas azules. <risa> Tengo muchos amigos y beberemos sin parar. Sé lo que beben los enanos. <risa> Confío en volver a vernos. Bien. Y ahora, ¿cómo te saco de aquí? No sabes nada, no me sirves de nada. Y cuando terminéis con ella, colgadla, alto. Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, Rata. Dinos dónde está y tendrás una muerte rápida. ¡Ah! ¡Ah! ¡A!! mí me gusta. ¿Qué? Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar. Ponedla de rodillas. Venga, descansa. ¿Por qué haces esto? Para que no saque. No, porque has vuelto para salvarme. Esposa e hijo. Y los enterré junto a cuantos conocí. Quédate aquí. Mi madre me ayudará. No puedo. Este no es mi sitio. Serás un campeón para mi pueblo. ¡Por aquí! ¿Puedes caminar sola? Esa es tu respuesta. Mi señora, ayúdala. Os han herido. Os encontraré. Tenéis que iros cuanto antes, no es obvio. Gracias, Montaraz. Queremos darte las gracias por ayudarnos, capitán. Nunca pensé que mis actividades pudieran ser también valoradas por la reina, mi señora. Están aquí. Orcos. No son buenos pasajeros. Pero los tuve peores. Manténlo No toques nada. Reina me alegro de que estés mejor. Los barcos están listos Los capitanes ya conocen su destino Bien ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos orcos? Pues creo que el tiempo que yo quiera Estoy en deuda Te debemos la vida, Talion Solo fin a esta locura caudillas mirad cuántos somos nuestro poderío somos la mejor arma del señor oscuro y ese estrag de ahí es nuestro mayor enemigo Destrozarle la cara el aire inundado de gritos de gurus y la tierra de su sangre Espero que mis soldados te brindaran una cálida bienvenida. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la torre. La mano negra te estaba buscando. Pero para mí será un gran placer. entregarte. Inclínate ante mí. Hazlo y te entregaré al Señor Oscuro... intacto. No nos inclinamos ante nadie. <risas> El Señor Oscuro te perdona, Celebrimbor. Vuelve con él... y despréndete. De este cadáver humano. Levántate y lucha. No es necesario montar <ríe> que el Brimbor es tu maldición. Él te eligió. ¡Silencio! Y puede liberarte en cualquier momento. Sí, montará. Eso es lo que eres. Un recipiente para el hacedor de anillos. Como desees. La ¡Qué obra tuya! Debería haber muerto con mi familia. ¡Creía pero que pero querías venganza! Pero... Puedo dejarte, pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Pero nosotros se lo quitamos a ellas. look <tose> <tose> Duluk, Agursum y Sikrimpadul. regalo para ti. Pelebrin. ¡Vuelve a hacerlo! ¡Vuelve Esta ya no es nuestra lucha. He intentado combatirlo. Y es imposible. De verdad podrías descansar. Toda la eternidad. Sabiendo que pudiste detenerlo. Y no hiciste nada. Es hora de que haya un huevo de...